Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo soy Nicole para los que no me conocen y este es un video que ha sido un poco improvisado, de hecho no lo tenía planeado pero se dio la oportunidad y yo sé que ustedes y a la gente que está en YouTube le encanta los hauls y ver qué se compran las personas, así que tengo acá cositas que mi mamá me trajo de Estados Unidos, que le pedí, y bueno, por internet, de Amazon y de Walmart. Y hay un par de cosas que ella misma ha conseguido en diferentes tiendas, así que quiero mostrárselas porque hay algunos que probablemente les pueda servir a muchos de ustedes. Yo por lo general no soy muy dulcera, pero hay chicles y caramelos de Estados Unidos que acá, si venden, es como que muy caro y son buenazos. Así que quiero primero mostrarles... Esos Star Wars Minis Que lo chévere es que por lo general siempre es que te viene de diferentes colores Pero este es especial de los colores rosados Que son los más ricos como que a fresa, chicle y eso Luego tengo los imperdibles emanems Que son buenísimos De hecho estos vienen en paquetitos pequeños Así que vienen 6, Perfecto para llevar a la cartera Con estos se van a morir ¿Quién no conoce los bubas, pero esta versión No existe acá, esta es Sour, o sea, ácido Y es color azul De hecho, lo único malo es que voy a tener que guardármelo Para cuando me saquen los brackets Porque no puedo comer chicles Se vencen en noviembre, así que cae perfecto Porque a mí los brackets me los quitan en un par de meses Así que, ya voy a tener tiempo para comer Mis chicles ah, que... Otro dulce medio frunesco Son estos Twizzlers A sabor a fresa, estos son como palitos no sé si se puede ver palitos rojos. En verdad, es como caucho. No les voy a mentir, es como caucho, pero en verdad es muy rico. Así que si tienen la oportunidad, pruébenos. Ahora quiero presentarles mis chocolates favoritos. No hay chocolate más rico que los Milky Way. Este paquete eh, es fan size, o sea que son los chiquititos. No sé, no dice cuántos vienen. No vienen muchos, pero es suficiente para tener ahí en mi... En mi guarida de los dulces. Por último, este es un regalo muy especial porque es de Pascuas. Y es un conejo de chocolate. Me encanta y tiene pestañas. Es la cosa más tierna, así que gracias Vivi si estás viendo este video. Lo voy a guardar para comerlo cuando sea el momento. Ahora, no sé si se si han notado estos ganchitos. Que les voy a mostrar con detenimiento. También son regalo. Y vienen con estos de hecho ahora está de moda usar ganchitos así, yo me los he puesto, pero claro, se ve raro porque mi raya es a la derecha, es a un lado y no en el medio, pero me gusta. Total, ¿quién me va a ver? Pues solamente ustedes. No es nada de ropa, pero sí zapatos y son esas chanclas de la marca Náutica y son perfectas como tanto para estar dentro de casa y para salir porque en verdad va con todo, tiene mis colores favoritos. El rojo y el azul, así que ya quiero ponérmelas. Es mi talla 8. Esa es mi talla 10. Otra cosa tiernísima por Pascuas es esta belleza. Lo más chistoso es que tiene zapatitos de conejo, como yo. Yo también tengo pantuflas de conejo. Y es muy lindo. Y es de la marca Tai, que es la marca, digamos... Una de las marcas más famosas de peluchitos. Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es, creo que los ojos. En verdad, no conozco mucho en la actualidad sobre esto porque tenía varios cuando era más chica pero no sé si es porque son versión bebé o qué, pero los ojos así no eran antes, eran ojos normales sino como que así, <ríe> pero me encanta uno más para mi colección, ya saben si quieren ver mi colección completa de conejos entre peluches, comida no, comida no, porque ya me la comí Com no, comida no, peluches ropa, accesorios, decoración de conejos, déjenmelo en los comentarios porque de verdad que me provoca hacer uno porque es una, es una locura tantas cosas que tengo acá en conejo. Así que si lo quieren ver me avisan. La parte tecnológica, que es creo que mi parte favorita. Y lo primero que quiero mostrarles es este cargador portátil. Es de 3600, así que yo calculo que será para una o dos cargas. En verdad es perfecto para llevar a la cartera. Tengo otro que es un poco más pesado, pero este... Es muy chévere, de hecho ya lo abrí Es literal así rojito, chiquito No pesa nada y creo que va a ser Súper eh, bueno Para cuando salga y no tenga Donde cargar, así que ya saben. Le voy a dejar todos los datos de todas estas cosas Abajo en la descripción Para que puedan ir a chequearlo y Comprarlo, si quieren, claro Todos sabemos que la marca Apple Es demasiado cara y no todos Podemos comprar pues mil cosas de la Marca Apple, así que Estos audífonos bluetooth que se parecen muchísimo a sus Air... airpods ya los he probado de hecho son mucho mejor de los que parece. son muy buenos, viene así en su cajita y tiene su cargador aquí, este es obviamente más grande y de menor calidad es como que de plástico pero se escucha muy bien bastante bien, Esos son los audífonos así que estoy contenta con este regalito en verdad no es que lo voy a usar todos los días, sino en específicos momentos y bueno, tampoco es que wow me mate mucho la, por tener un, la mejor calidad posible, ¿no? Pero buen dato, se los voy a dejar ahí abajo en los comentarios. Se trata de esta tablet Wacom que sirve más que nada para dibujar mangas o crear piezas gráficas o para editar fotos. Y yo creo que la voy a usar para, bueno, para editar fotos, porque pintar no sé. Y quizá para hacer animaciones en los próximos videos, si es que ven algún título que se mueve, pues lo hice con esta maquinita. Pues esto viene así, esta es la tablet. No pesa absolutamente nada, nada de nada, no pesa nada. Y viene con su cable y con el lápiz. Este es un lápiz especial, obviamente, no te va a rayar la pantalla ni nada. sino este es una Wacom Intuos, eh, tamaño S, porque esta es la más pequeña que hay. Y la verdad que para lo que necesito, no necesito ni una más grande ni una más pro. Esta me salió como en 70 dólares. 70 dólares, porque hay una que es en eh, Bluetooth, o sea, no, hay, no necesita cable, pero esa sí cuesta sobre 100 dólares. Así que no necesitaba gastar de más para la tablet y Sé que, bueno, lo voy a usar lo justo y necesario. Así que estoy muy contenta con esto. Otra cosa que estaba esperando demasiado, porque lo necesito, es este micrófono para la cámara más grande. Viene con su peluchito. Y el micrófono está aquí adentro. Tengo miedo de romperlo. Este es el bendito micrófono por el que tanto he esperado. Este literal. Y este simplemente es como un difusor para que no se escuche... Los graves, tan fuertes. De hecho, se los mostraría ahorita, pero tengo la cámara grabando y al lado por si sí. se preguntan dónde está la cámara. Según vi videos en YouTube sobre cómo sonaban, este era el que mejor sonaba y el que era más barato. Así que ya más adelante puedo ir a ver qué tal. De hecho, creo que es uno de los mejores, eh, las mejores marcas para micrófonos. Así que ustedes si también crean videos, yo les voy a comentar más adelante cómo me fue con este micrófono. Quería enseñarles estos dos juegos de uno. Uno es el 1 Flip y otro es el 2 de la marca 1. Y les voy a explicar más o menos cómo funciona este porque este creo que es un poco complicado y la verdad es que todavía no lo he jugado, pero según leí es bastante chévere. Este Uno eh, se empieza jugando como el Uno normal con colores y número y el skip y el... Que te saltea y luego tiene una parte negra que es la parte digamos como que el, el flip y hay una carta especial que tú la tiras dependiendo del color y cambias a la siguiente a la parte de atrás entonces todos los jugadores y todo el mazo en la mesa tiene que darse la vuelta y hay castigos más fuertes como el roba 5 aquí también venden el 1 flip a mí me costó sobre 5 dólares que vendrían a ser no sé 17 soles y acá lo venden 25 o más Y bueno, y este No sé muy bien cómo se juega Pero vi un video Y básicamente creo que es como En la mesa se suman Las dos pilas de donde desechas las cartas Y creo que tienes que ir sumando Las cartas por color Por número, se ve bastante bueno Se llama Cards Against Humanity Y su versión peruana Que de hecho ya lo jugué Y es un juego Acá dicen un juego para gente horrible porque tiene cartas negras que son como frases que tienes que completar con las cartas blancas y las cartas blancas son súper malas, crueles y cochinas. Es bastante divertido jugarlo entre varios porque la persona que digamos lidera la ronda tiene que elegir la respuesta más chistosa así que algunas frases pero son así terribles ni les cuento. A mí me gusta últimamente muchísimo los juegos de mesa y las cartas y este me llamó muchísimo la atención, Pictionary. ¿Quién no conoce Pictionary? El juego de cartas y de retos que tienes que pintar, etc. Y este, lo entretenido es que no necesitas ni papel ni lápiz, simplemente lo dibujas en el aire. No sé cuál es la técnica y la tecnología detrás de esto, pero me parece increíble. Así que si juego les voy a hacer algunas historias para que vean cómo es, porque en verdad es como... Conseguí estos dos cómics por Amazon, uno es Snap y otro es Strange Planet. Este eh, es una serie de, de cómics que los pueden encontrar en Instagram y son hermosos porque hablan como que de las cosas que pasa a una pareja y es como que demasiado cute y me encanta eh, gráficamente cómo está hecho y ese es Strange Planet de unos aliens que llegan al planeta Tierra y descubren diferentes cosas como la tristeza. Los animales y todas esas cosas Así que son muy divertidas, Puedes encontrarla en Instagram De hecho, eh, obviamente no publican Todas las que hay aquí Por último, pero no menos importante Son estas pastillas gloriosas Que es para La lactosa No dijeron bien la lactosa Así que estas pastillitas masticables Me ayudan con eso, así que gracias Creo que acá no de hecho no venden no he visto jamás que vendan, pero si venden, en verdad, pásenme la voz porque esto se me va a acabar pronto y no voy a tener dónde comprar. Chicos, hasta aquí llegamos. Ya no tengo nada más que mostrarles. Espero que les haya gustado el video y que si les llamó la atención algo, pues el, abajo están todos los links para que vayan a chequearlos. De hecho, hay algunas cosas que no tienen link porque fueron regalos, así que lo siento. Cualquier cosa me preguntan y se los puedo contestar, pero... Acá tengo un desorden que ordenar Así que los voy a dejar Bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal En el botoncito rojo De seguirme en redes sociales Darle like al video Compartirlo Y nada más Así que los veo en el próximo video Adiós, gente oh, oh,